propietario de un taller en Jimabajo de la ciudad de La Vega, quien realizó la entrega voluntaria de varias bombas y turbinas que, según este, se las llevaron los hermanos Ortiz para que las vendiera Las bombas, dos turbinas nos robaron a nosotros, se droparon. Nosotros, eh, los ladrones están presos y no queremos que los suelten los ladrones porque los ladrones van a seguir acabando para allá, para allá. Todas las bombas las están robando todos sábados y todo. Donde uno la deja en la entre los equipos recuperados hay dos propiedad del señor Sisto Pablo Suárez Bobadilla, que se los habían sustraído el pasado martes por la noche. Y NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.